Muy buenas, Muy buenas amigos de YouTube, de YouTube. Hoy, hoy les voy, les voy a enseñar, enseñar cómo hacer un schedule, un calendario para el reinicio de tu computadora cuando acabas de actualizarla o acabas de actualizar una nueva o descargar una nueva actualización de tu Windows 11. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra configuración en caso de que tengan una actualización pendiente que ya la hayan descargado eh, le pedirá que reinicie ahora mismo pero le van a dar a esta flechita debajo y le van a programar un schedule eso es para que se reinicie cuando ustedes lo deseen no cuando la computadora quiera reiniciar si acaso quieren que reinicie mañana o el viernes 7, el sábado 8 Domingo 9, lunes 10 y martes 11 Y pues, si quisiera hoy Debo de poner la hora que quiero que se reinicie Vamos a poner hoy a las 8 Vamos a aplicar hoy a las 8 y 30 Le dan a a fijar y luego les dan donde dice schedule restart y le dan, y, la, y de esa manera el ordenador ya fijó el reinicio de su actualización. Y no tiene que ser en este momento cuando ustedes están haciendo algo en su computadora. Es cuanto hasta la próxima. Muchísimas gracias.